1969. Para algunos, el hombre no alunizó. Para otros, el hombre alunizó. En estos 10 años, aprendimos que la verdad es el principal sostén de las noticias. 10 años de noticias video y 10 años uniendo Asunción, Paraguay y América.